Lo primero, primero que voy a hacer es en la primera capa, que es la que estoy seleccionando aquí, la que estoy moviendo, aquí voy a dividir mi hoja en cuatro. Voy a agarrar una brocha, color negro. Ahí está, aquí ustedes pueden manipular. Lo que les decía es de que arriba, ya ven ahí dice color arriba. Si le pico un ladito donde dice Copic, tienen toda la gama de colores Copic, que son los que con los que Claudio les está enseñando a dibujar. Esta es la ventajota que tiene Sketchbook sobre cualquier otro programa. Aquí en Copic voy a agarrar un 110 negro y voy a empezar a dibujar, a dividir mi página en cuatro partes. Y voy a empezar mi boceto. En esta parte voy a crear una nueva capa. Con el signo de más que está... está arriba a la derecha. Vean, aquí en esta parte ya se creó una nueva capa. Si quisiera moverla, la dejo presionada y la puedo deslizar arriba o abajo. En esta primera capa voy a dibujar un cubo. Tengo todavía seleccionado el lápiz, tengo el color negro, ok. Voy a empezar. ¿Cómo cambia el grosor del pincel? Es que está enorme y ya pinté todo Muy bien. Buena pregunta. Este elemento que estoy moviendo, ¿lo tienen todos? En este sí. elemento, si le picas al círculo negro, te salen los colores. Si le picas al círculo blanco, o sea, donde está el lapicito, te salen las, las opciones. Aquí puedes agarrar diferentes opciones. Pero si en vez de darle clic, lo mueves hacia la derecha con el dedo, aumentas o disminuyes el tamaño del pincel. Y si haces lo mismo le doy clic a ese lapicito y muevo hacia arriba o hacia abajo, lo que mueven es la opacidad. Igual, aparte, este es un atajo. Si no quisieran usar el atajo, desde el menú de lápices, le pongo clic a lápiz y aquí viene el tamaño. Lo voy a dejar así, opacidad al 100, tamaño 6.2. Y como estoy en una capa vacía, voy a empezar a dibujar un cubo. Pueden dibujarlo en ortogonal o en perspectiva con punto de fuga, como gusten. Ahí está el cubo. Esta es la primera parte. Aquí pueden ustedes hacer trazados, varias líneas si gustan, no hay problema. Porque en la siguiente capa lo que vamos a hacer es, la, es trabajar con la calidad de línea. Voy a crear un nuevo layer, vean, del lado derecho en la barrita, ya se creó. Y aquí voy a hacer mi, mi línea ya bien definida. Ahora ya no voy a agarrar un lápiz, voy a agarrar una pluma. Hago un rayón por aquí, nomás para ver cómo está. Veo que está muy delgadita. Voy a aumentarle opacidad y un poquito de tamaño. Ya se ve bien. Voy a agarrar el borrador y borrar esto que dibujé para poder ya definir mi cubito. Una pregunta. ¿Cómo puse sí. el círculo a un lado donde te aparece el grosor? Este, ¿Este? ¿Que estoy moviendo? Sí. Lo puedes mover tú, si le picas a la mitad entre los dos circulitos, lo puedes estar moviendo. Pero por default te sale cuando descargues el programa. Ok, ya, gracias. De nada. Muy bien, aquí estoy en una nueva capa. No voy a encimar la calidad de línea en la misma, porque esta al final le voy a poner opacidad. Estoy en la nueva capa. Aquí ahora sí, con cuidado, voy a pasar la línea para tener bien definido el contorno. Un tip es arriba, ya ven, hasta arriba de la pantalla, tengo un montón de herramientas. Si selecciono esta, es, no, está un lector, aquí está. Puedo hacer líneas rectas. La primera opción es líneas rectas. Entonces, al tenerla seleccionada, vean, puedo hacer líneas rectas también. Voy a borrarlas, estas líneas. Eh, profe, ¿qué, qué herramienta usó para...? Para hacer el dibujito ese? ¿O sea, ¿qué, qué lápiz o cuál? Ahorita estoy hasta la izquierda, me aparece en un cuadrito azul seleccionado lo que estoy usando, que es el cuarto icono, la pluma. Aquí tengo seleccionado. Ah, y pero el, el, de de el, primero. el primero fue el lápiz. Ah, ok. Gracias. Ok, ahorita ya tengo mi cubito con las líneas seleccionadas. Le voy a hacer zoom y voy a agarrar el borrador. El borrador le voy a bajar el tamaño para poder borrar estos pedacitos chiquitos. Todos estos pedacitos chiquitos que se salieron de la línea para que quede de buena calidad el dibujo. Con dos dedos se puede hacer zoom. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es: me regreso, vean todos, volteen a ver a la barrita de la derecha donde están las capas. Voy a seleccionar la segunda, le voy a dar un clic y voy a bajar su opacidad al 50%, al 40%. Así ya se ve mejor su cuadro ya bien dibujado y atrás mantienen las líneas que fueron de soporte. Listo, ahora voy a nueva capa, signo de más. Un nuevo layer. Ya está creado. Ahora voy a comenzar con el color. Lo que voy a hacer aquí es ahora agarrar el plumón, que es el segundo icono. Ahora volteé hasta la izquierda. Aquí está el plumón. Y voy a agarrar de los Copic. Voy a simular que ese cubo es de madera. Entonces me voy a ir a los cafés. Y voy a comenzar primero con el más claro. Voy a ponerle este. Y voy a empezar a pintarlo todo completo. Aquí ya estoy pintando todo, es un color base. Y para mantener mis líneas que están definiendo mi dibujo, me voy ahora hacia el lado derecho, a la barrita, y voy a agarrar... <risa> ¡Pero te puede ir más lento, please! No soy tan rápida. No, no, no es necesario que lo hagan, ahorita nomás hay que ver. Solo hay que ah, ver, okay. Nadie ah, lo Ah, ok, ok, ya. Yeah. Ven cómo lo hago y les voy a dar un tiempo para aclarar dudas en lo que lo van haciendo. Ok, eh... a... me a No, no te preocupes. Ahorita tengo seleccionada la segunda capa, la del cubito. Le voy a dejar presionado con el dedo dos segundos, la voy a desplazar para arriba y ya sigo viendo mis líneas. Ahora voy a crear una nueva capa encima de, de la que usé para colorear. Y en esta voy a dibujar las líneas, las líneas negras que tiene generalmente la madera. Le voy a ir así, la voy a hacer más delgadita. Líneas al azar aquí. Ya están, ahora voy a dibujar unas líneas más claritas. Voy a agarrar un color amarillo. Igual sigo con la herramienta de lápiz. Voy a cambiar a un naranja. Sigo dibujando las líneas. Y ahora me voy a un negro. Ya, en esta capa quedan estos detallitos de las vetas de la madera. Y ahí se queda. Ahora voy a crear una nueva capa encima. Bueno, de hecho voy a moverla de las líneas aquí abajo. Aquí del lado derecho tengo la barrita de capas. Y entre las líneas que acabo de crear y el color base que le puse, voy a agarrar ahora, igual con el plumón, un color café más oscuro. Porque, déjen, les dibujo con amarillo. La luz viene de aquí, de este punto amarillo que estoy dibujando. Entonces, la capa que está de este lado debe ir más oscura. Así que voy a agarrar un color oscuro, me voy a ir a los cafés y voy a agarrar un E44. Y voy a empezar a dibujar aquí. Marco toda esta parte, no importa que me salga. A partir de la mitad hacia la derecha vuelvo a marcar y aquí marco otra vez. Listo. Como lo tengo esto en una capa separada, puedo borrar sin miedo a que se me vaya a borrar todo lo otro. Vean, sin miedo puedo borrar aquí. Voy a borrar esta flechita también. Para más detalle, voy a hacer zoom para no borrar de más. Ahora, nueva capa para dibujar ahora. Mande. ¿Cuál es el color que uso de base? Usé, déjame ver, en los Copic, usé el, E4, el E31. Ok. Para el lado oscuro el E44 y ahora para este lado voy a usar <risa> el E43. Para este lado, que sí le da luz, pero no tanta como arriba. Igual, voy a empezar a dibujar así, todo por encima, no importa que me pase de la rayita. Vuelvo a pintar, ya está. Y lo mismito que hice hace rato, empezar a borrar todo esto. Ya saben, como está todo en capas separadas, no hay que tener miedo de, de que se me vaya a otro lado el lápiz. Igual, voy a regresar a la capa, vean, del lado derecho voy a seleccionar la capa del color base. Y ahora sí voy a borrar todo lo que tenía por abajo. Con dos dedos estoy haciendo este zoom y rotando la hoja. que Es como si tuvieran una hoja de papel normal en donde al dibujar están ustedes rotando. Y ya está esta parte. Ahora voy a crear una nueva capa para luces y sombras. Esta la voy a crear sí, encima de las líneas que dibujé. Voy a agregar una nueva capa. Y ahora voy a usar el aerógrafo. Es lo único que no tiene este, el poder dibujar a mano. Este, en el caso de ustedes, los que vayan a dibujar a mano, hay que hacerlo en Photoshop. Una vez que ya dibujaron con los copics en papel, le toman foto, lo suben en Photoshop y ahorita les enseño a usar el aerógrafo en Photoshop. Aquí voy a agarrar un color, sigo sí, los Copics, y voy a agarrar un 100. El aerógrafo, vean cómo pintan, voy a pintar de lado. Las sombras, de preferencia, hay que bajar de su opacidad, la voy a dejar en 22%. Para poder marcar y poder corregir fácilmente, voy a aumentar el tamaño. Vean, vean. Ya está más gordito y se nota menos, hay que darle muchas pasadas, con eso es suficiente. Voy a borrar esto que tengo por aquí. Ahí está. Y voy a regresar al aerógrafo. Sigo en mi capa y voy a pasar el aerógrafo por toda la parte de lado. Estoy, déjense los marco Estoy en esta parte y en esta parte. Y si no se nota, voy a, volver a pasar el aerógrafo por ahí. Y lo voy a pasar por abajo. Me estoy saliendo de la vía para que puedan ver por dónde estoy marcando. Ya está, voy a borrar todo lo, todos los excesos. Aquí estoy borrando todos los excesos de la sombra que dejé por afuera. Ya quedó y ahora de este lado, hay que borrar también esta parte. Listo, y para que no se vea tan oscuro, igual lo pueden dejar así si gustan, pueden modificar la opacidad desde acá. Lo voy a dejar así. Ahora voy a poner un poco de brillo, voy a crear una nueva capa, ahora voy a cargar un color completamente blanco, sigo con el aerógrafo y voy a pintar, déjense los marco de otro color porque no se va a ver bien, voy a pintar en la orilla de esta cara y en la orilla de esta cara, y una línea que vaya por aquí, muy delgadita, por aquí. Dejen borro esto. Listo, me voy al aerógrafo, me voy a color blanco y lo voy a pasar ligeramente por estas orillas que les mencioné. Para que vean la diferencia voy a apagar la capa, lo voy a prender. Casi no se nota, pero sí se llega a notar. ¿Si ¿Sí lo ven? Lo estoy prendiendo y apagando. Ese es el brillo. Ah, Abro ah, Photoshop. Sí. Una opción es dibujar en papel, tomarle foto, subirlo a la compu y se vería así como lo tengo. Si ustedes quieren dibujar directo en Photoshop, también se vale. Voy a crear una nueva capa Aquí. y pues se ponen a dibujar. Vean. Aquí estoy con el mouse. Lo malo del mouse es, por supuesto, que no tiene la misma habilidad para hacer líneas rectas. Eso se complica. Imagínense que lo tengo todo derecho. Voy a cambiar el color de fondo para que vean qué es lo que hay debajo. Aquí está el botecito de pintura con la capa fondo seleccionada. Voy a darle clic. Todo mi fondo es negro. Voy a volver a pegar esta capa para que vean. Aquí tengo mi archivo nuevo con fondo negro. Eso no afecta. Voy a pegar el archivo, la foto que tomaron del celular de su hoja de papel. Así se vería. Como lo que necesito son las líneas y no todo esto, aquí está una herramienta de selección, que es esta, la tercera. Voy a darle clic por aquí. Termino de seleccionar. Y si le digo suprimir, me va a borrar lo que hay adentro. Pero quiero que la selección la invierta para que me seleccione todo menos mi cubito. Invertir, tecla suprimir si es Windows y si es Mac, delete. Ahí está. Ya borré todo, tengo mi fondo. Y ahora, como voy a colorear, imaginándome que de papel no tenía estos colores, quiero borrar todo lo de adentro y quedarme solo con las líneas. Esto, el cuarto iconito es una varita mágica. Si le pican y seleccionan, les trata de seleccionar todo lo que hay adentro. Si por algo, voy a hacer el error... Si por algo se los marca así, quiere decir que no está seleccionando todo. Hay que subirle la tolerancia. En la parte de arriba le voy a poner 60. Y ahora sí. Selecciono, tecla suprimir o delete. Selecciono, tecla suprimir o delete. Selecciono y lo mismo. Ahí está. Voy a regresar el fondo blanco. Esto lo cambié solo para que vean qué hay por debajo. Agar un color blanco, bote de pintura, selecciono y ya está. Ahora sí ya tengo listo para empezar a dibujar y colorear. Ahora voy a crear una nueva capa. Esta es mi boceto. Voy a ponerle nueva capa y voy a empezar a dibujar igualito que como lo hice en la tablet. Voy a agarrar mi pincel. La pincel le voy a aumentar de tamaño. Voy a agarrar un pincel normal, pincel normal, pero voy a aumentar un poquito la dureza. También un poquito el tamaño. Y a los colores ahí sí es completamente manual. Ya saben, un color base, voy a agarrar este de base. Y empiezo a pintar todo. Y lo mismo que hice en la tablet. Esta capa, le doy clic y la arrastro hacia abajo para tener las líneas por encima. Otra vez voy a ponerle nueva capa. Y aquí voy a dibujar ahora las líneas, las oscuras. Voy a aumentar la dureza hasta el 90%. Voy a bajar el tamaño hasta 3 píxeles. Y voy a empezar a dibujar las líneas. Primero unas líneas negras, oscuras. Me voy así. Me voy para acá, dibujo varias líneas. Voy a agarrar la herramienta de borrador. Aquí está. Voy a aumentar el tamaño de mi borrador y voy a borrar estas partes que no deberían estar aquí. Borro estas, borro las líneas de acá y vuelvo a comenzar a dibujar líneas. ¿Dónde está mi brocha? Aquí está. Voy a agarrar líneas un poco más oscuras, completamente negras. Ya saben, como es mouse, es un poco, muy, mucho menos preciso. Y ahora voy a agarrar líneas blancas. Ya puesto los detallitos, igual que en la tablet, voy a crear una nueva capa. Y ahora voy a empezar con los colores oscuros. Voy a empezar, suponiendo que la luz viene en esta dirección, voy a empezar con la sombra que va de este lado, la que va aquí. Voy a agarrar mi pincel... Para convertirlo en aerógrafo, la dureza se baja al 0%. El tamaño se le sube más o menos al 200. Lo voy a dejar en, en 300. Y aquí arriba, la opacidad la voy a bajar al 19%. Ahora voy a empezar a dibujar color negro. Paso hacia abajo, paso hacia la derecha y paso en diagonal. ¿Ya está. Voy a borrar todos los excesos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con las líneas rectas porque el mouse no tiene el mismo pulso. Y borro este pedacito de aquí. Ya está. Ahora nueva capa. Igual, tengo mi pincel. Me aseguro que sea tamaño 300, dureza 0 y opacidad. Se lo voy a bajar un poquito más. Y voy a poner color blanco para los brillos que van aquí encima. Pasada así. Lo pasa en diagonal. Hacia abajo. Y listo. Ven, sin brillos, ¿cómo se ve? Y sin sombras como se ve. Y ahí está. Con eso ya terminaron de colorear su cubito de madera en Photoshop. Entonces les voy a explicar ahora el cilindro. Ahorita lo que estoy dibujando es eh, la base para dibujar en mi cilindro. Ok. Aquí está. Subo y pego. Y ya está. Voy a una nueva capa para aumentar ahora sí mi calidad de línea. Y voy a cambiar. Voy a quitar el lápiz, voy a agarrar la pluma. Veo que la opacidad está al 100. Hago una raya. Aquí está. Si me gusta, la voy a borrar. Para empezar a dibujar por acá. Voy a dibujar aquí mi cilindro. Y... De acá no voy a dibujar todo. Voy a poner una línea recta hacia abajo. Voy a poner otra línea de recta desde acá. Y en la parte de abajo, solo voy a dibujar esta zona. O de atrás no. Ya estaba el cilindro. Regreso a la capa anterior, le doy clic y bajo su opacidad del 50%. Para tener solo esto, esta imagen del puro cilindro. Y ahora sí, hay que empezar a pintar una nueva capa, me voy a los plumones y me voy a los Copic, voy a agarrar un gris, mi color base va a ser el N3. Empiezo a dibujar. Ya está, la luz viene de acá. Entonces voy a dejar con este color solo el cuerpo principal. Voy a agarrar mi borrador y voy a empezar a borrar todo esto de acá. Ya está voy a Para la tapita voy a crear una nueva capa. Y para la tapa a la que le está dando luz, voy a agarrarle N2, que es más claro. Y voy a pintar aquí. Este es más claro. Ya está, voy a borrar los excesos. Ya quedó. Y ahora voy a ponerle sombra y luz al metal. Si quisieran este simular, o esto va en una nueva capa, simular que es como un cromo, con el aerógrafo, le voy a poner un color más oscuro que sería un N7. Ahí está. Estoy en nueva capa y dibujo la línea. Una línea por aquí, una línea por acá. Voy a agarrar ahora un N10, el más oscuro, y voy a dibujar en toda la orillita. Estoy exagerándolo para que vean las sombras. En las dos orillas voy a poner esto. Para darle volumen, suponiendo que es un cilindro, debe de tener sombra en las partes donde está girando hacia atrás. Entonces voy a dejarle oscuro en las dos orillas. Hasta esto voy a borrar todos los excesos. <risa> Ya está. Esta es la parte de las sombras, ahora vamos a ponerle luces en un nuevo sketch, voy a agarrar ahora el aerógrafo, voy a bajarle mucho el tamaño, voy a aumentarle la opacidad y voy a agarrar un color mucho más claro que podría ser el N0 y así, le paso la luz varias veces a un lado si quiero que brille mucho, poquitas veces a otro lado si quiero que brille menos, ahí está. Le puso, profe? Esto tiene opacidad de 65, los blancos. Quiero que brille más de este pedacito de arriba nomás. Y le voy a poner sombras a la tapa, en una nueva capa. Sigo con mi aerógrafo, me voy a un color oscuro, voy a seleccionar el 100. Aumento el tamaño, bajo la opacidad. Y nomás pinto la mitad de la tapa. Como es la sombra de la tapa, Ahorita no se ve porque la tengo en esta capa, la voy a aumentar a subir. Ahí está, ya subió. A esta voy a bajar su opacidad un poco y voy a borrar todos los excesos. Borro excesos y me falta este pedacito ya está. Listo, ya tienen un cilindro de metal. Ok, voy a otra vez, como ya no voy a mover nada de mi cilindro, voy a combinar todo, todas las capas. Ya está todo en una sola capa. Y voy a crear una nueva capa para hacer una naranja. En este caso va a ser una naranja. Voy a agarrar mi lápiz y empiezo con un círculo. Aunque es válido que, por ejemplo, aquí una nueva capa para ahora sí definir mi línea. Agarro mi pluma. Está bien este espesor y esta marca. Muy bien. Voy a hacer mi círculo. Pueden hacerlo, vean hasta arriba en la pantalla. En el menú, aquí tengo línea recta, círculos o cuadrados. Voy a agarrar el círculo. Lo dibujo. Y listo, nomás no le cambié de pluma, voy a cambiarla otra vez. Ahí está, mi línea bien definida. Regreso a la anterior para bajarle la opacidad. Listo. Y voy a crear una nueva capa para darle su color de base. Como quiero que esto sea una naranja, voy a ir a los tonos naranjas y agarro uno intermedio. Voy a agarrar el yr 14 Y empiezo a dibujar quito lo de los círculos, ahí está este plumón como es mi color base no importa que no tenga opacidad tengo todo al 100, empiezo a pintar ya está mi base voy a subir la capa del círculo para saber por dónde va mi línea y poder borrar en la capa del color base pues todo el sobrante voy a aumentarle el tamaño del borrador ahora sí se sí lo voy a bajar Color base ya quedó listo. Ahora vamos con las sombras. Nueva capa. Me voy al aerógrafo. Voy a agarrar para la sombra. Color oscuro. Voy a agarrar el T10. Y empiezo a dibujar. Vamos a ver el tamaño. Opacidad la voy a bajar. tamaño lo voy a subir. Y primero lo voy a pintar con lápiz para que vean la dirección que voy a tomar. Primero me voy por aquí así. Después me voy por aquí así. Después aquí. Y otra vez aquí. Y aquí me voy así, al final, para que esta parte quede más oscura. Voy a crear una nueva capa. Selecciono esta de las rayitas y la voy a borrar. Ahora sí, el aerógrafo. Y voy a hacer eso en el orden en el que se los enseñé. Listo. Ahora voy a borrar todos los excesos. Ahí están los excesos borrados. Y para que no se vea negra como mugrosa, voy a bajar la opacidad de esa capa. Le doy clic a la capa, la opacidad la mando al 50% y listo. Ya está la sombra de mi naranja. Ahora voy con las luces. Voy a crear un nuevo sketch. tengo una nueva capa. Y las luces se pintan así. Primero empiezo aquí, en este punto donde le da la luz, y me voy así dibujándolas. ¿Sí? Voy a poner nueva capa, voy a borrar esta que hice. Y aquí empiezo otra vez el aerógrafo, pero ahora voy a agarrar, si no hay un color claro, tal vez el lleven y uno. No más voy a pintar rápido para ver. Y más o menos, no me gusta tanto. Voy a ponerle mejor un color blanco para los brillos. Vuelvo a pintar. Ahí está, sí, este sí me gusta para brillos. Y ahora sí voy a empezar en el orden que les enseñé. Empiezo con un puntito aquí y a partir de aquí me voy expandiendo. Voy a bajarle el tamaño, a subirle la opacidad. Y listo. Y a esta capa le voy a bajar la opacidad. Aquí tengo la naranja, ya tiene su brillo, ya tiene su sombra. Y lo último que faltaría serían los detallitos. Con mucho zoom y agarrando un lápiz voy a agarrar colores este, más claritos. Y hay que dibujarle su como textura. Aquí son puros puntitos. Voy a agarrarlos ahora más oscuros para ponerlos de la parte de arriba. Y listo. Eso es todo para hacer la naranja. Voy a continuar con el último. Esta es una pirámide semi-traslúcida. Eh, voy a volver a acoplar todas las capas. fusionar todo. Y voy a empezar con una nueva capa. Voy a dibujar mi pirámide. Primero voy a dibujar la base. Por ejemplo, un color negro. Primero dibujo la base de la pirámide. Ahí está. Ahora voy a la calidad de línea. Agrego una nueva capa. Cambio. Listo. Estas son las que se ven. Voy a bajar la opacidad de esta capa. Y voy a empezar con un color base. Nueva capa. Como quiero que sea... Medio translúcido, lo voy a dibujar en los cópicos. Me voy a ir a algún azul. Voy a dibujar mi color base con el BG11. Color base, todo esto. Veces? Tengo mi color base. Como la luz va a venir, déjense la dibujo desde acá, pero es mi transparente quiere decir que esta cara de acá es casi nada, pero sí poquito más oscura. Entonces voy a. Borrar, bueno, voy a crear una nueva capa, voy a agarrar mis plumones y voy a agarrar uno más oscurito que sería el bg 32 Ese es más oscuro. Empiezo a pintar. Ahí está. Listo, borro excesos. Y ahora, como es traslúcido, voy a subir esta capa de fondo que estaba aquí. Para ver dónde están las líneas que deberían de ir atrás, dibujo un nuevo sketch. Me voy a un color negro para dibujar las líneas de atrás, que son estas de aquí. Pero las voy a dibujar con la pluma. Pero la dibujo de aquí a acá, de aquí a acá. Pero como está por detrás, y en teoría no debo de poder verlas bien, voy a bajar la opacidad de esta capa de estas líneas. Para simular ahora sí la transparencia. Ahí está. Mi boceto base lo voy a dejar hasta atrás. Ya está simulándose bien una transparencia y ahora faltan los brillos. En este caso no hay sombras, pero sí hay brillos. Voy a crear una nueva capa. Aquí. Voy a agarrar mi aerógrafo en un color blanco. Me a a los colores. Aquí sí, es blanco. Veo las características. Tamaño lo voy a hacer un poco más chiquito. Opacidad hasta el 20%. Aquí voy a dibujar los brillos. Voy con líneas rectas. Voy a subir un poquito más la opacidad para que se note más. Aquí dibujé tres líneas blancas. Y me voy a ir para acá. El reflejo debe irse en forma horizontal de este lado. Voy a aumentar la opacidad. Y listo. Ya ustedes pueden, si quieren, agregar más líneas de brillo. Ahí está. Y listo. Con eso terminarían sus... Sus bocetos. Material madera, metal, naranja, que sería un polímero orgánico, y cristal.